Yo amo y adoro a mi mujer que aunque no me crea yo siempre le seré fiel Que aunque no me crea solo deseo su piel Porque con malentendidos no la quiero yo perder Ella dice que su otra pareja le fue infiel Le digo que no se preocupe ya más por él De que quien engaña el amor más puro de otro ser Termina siendo engañado por otro que ha de querer Esto no es solo palabras que den ti creer Yo te dije que hay algo que me impide eso hacer Quieres saber por qué siempre a ti te seré fiel? Fui creado para ser hombre de una sola mujer. ¿Para qué engañarte si solo quiero amarte? ¿Para qué golpearte si deseo acariciarte? ¿Para qué herirte, y maltratarte con locura? Cuando puedo ser el que te hace reír con mi ternura, y me pregunto: ¿para qué? ¿Para qué ser infiel? Cuando puedo ser puedo ser puedo ser el fiel. Que yo no le veo la ciencia, perdona la indecencia En el amor no quiero cargos de conciencia No lo pido que me entiendas y no ignores La razón por la cual tú y yo todavía tenemos amores Encontraste mi en vida y nuestras más grandes pasiones No dejes que todo se dañe tan solo por rumores La confianza sin amor es más que tiempo perdido Y el amor sin confianza es mejor no habernos conocido Para no alargar el cuento y para hacerlo resumido Nuestra confianza y amor es lo que nos mantiene unidos Y me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué ser infiel? Cuando puedo ser y puedo ser y puedo ser el fiel?